Andy, cuéntame en qué situación está la, la cuarentena. Estamos en fase 4 de pre -amertura. Están autorizadas las teatro, actividades físicas, los cines, teatros, restaurantes. Al 25% de al su aforo. Eso sí, deberíamos estar peleando mucho más distancia hoy, de mía. Para andar en bicicleta lo recomendable es andar al lado y no atrás. Sí, atrás dejáis todo el... Me de de estela. Atrás dejadme, de, de, estamos todos con el tufo de Pablito. No sabes lo útil que es un tapa barro. Se me rompió al toque. Tengo que... Vamos a tener que fabricar uno bueno. Voy más con tu barro que con mi barro. Oh. <risa> ok, malas decisiones se han tomado. ¿Venía suelta tu rueda? Sonó el, sonó el disco. Estaba suelto? ¡Otra vez! Sí. ¡Segundo round! ¿Lo que hiciste, Germán, que cayó corto? ¿Qué Caí más ¿Qué corto que... ¿Qué? Caí corto con la frente ¿Cayó cómo? ¡Corto! No, Me están haciendo bien. Esta bicicleta aguanta mucho más de lo que tú crees Y de repente lo llevaba pillado Y dije es que este bueno es muy tierno, se tira muy tranqui tiene tanta conciencia social Handy me contó que unos niños lo apuntaban y le decían ¡guau! El niño los co Sacaste una pata y yo dije, te buen va jugado Y dije, ¿Será Steve Romaniac? ¿Y tu Nosebank acá? Brandon Semenak Ya, pero eso queda para el personal, ¿Para el personal? ¿Para No, yo, yo he ido harto He editado tanto que siempre me hago ver bacán ah, sí. <ríe> <ríe> ¿Tenéis la rueda apretada? Sí. <ríe> ¡Qué rico! ¡Uy! Casi igual que antes. ¡Oh! ¡Oh! oh en el el voy voy morir ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy andando pésimo! Ah. Oh, oh. ¡Oh! como el can ¡Oh! así La cola ¡Oh! ¡Oh! la la cresta demasiado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh, es terrible el barro, weón. Oh, Falsa confianza, compadre. Había partes que estaban muy rafalosas abajo. Oh, Había partes que decían, voy filete, y realmente la colega así. Las partes oscuras nomás. Las partes oscuras son esas que estaba a punto de ver la negra. No, estaba ridícula poder andar por acá. ¡Lightning! Hace tiempo que no nos veíamos, ¿pero andemos? Handy de verdad, estás tranquilito hoy día. Todo un niño responsable. Uh -huh. ¡Ah! ¡El barro me asustó. Oh, mi transmisión! Oh. Jabón, jabón, jabón, jabón! Oh, oh Handy! Vamos muy fuerte! Oh, me agarra por la bicicleta entera oh, oh, oh. Dime por favor que venía ahí A un ritmo Ay, oh, buena bajada, weón La buena se a fondo Sin criterio, weón Y que estaba entretenido Oh, estaba muy divertido Si sí, no nos rete Vamos no. Adelante. No, no, La bicicleta hace muy eso, la debajo de uno. Andy se va a piso. Voy a piso. Esto que atrás. de. ¿Qué? No. Puedo abrir la boca. No. No. No. No. No. empezar a frenar acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Muy, muy, muy bien, Jandito! ¡Qué oh, oh, oh, oh. ¡Oh, Dios! ¡Escupí todo el camino! Las RAM por lo general el embrague se les va a la cresta. esto ya no tiene embrague. ¿Qué, ¿Por qué esta o esta empañada como piloto? Ya vamos a tener que vivir con una mancha de, de vapor en el lente. Mira. Eso para mí no es embrague suficiente. Esta está un poquito más apretada, pero tampoco es suficiente. La de Valido de estar suelta, pero, suelta, pero... Mira, esta cuestión no tiene embrague tampoco. Y la mía no les quiero ni mostrar. Parece una chimano turni. No tiene nada. El, el problema del embrague SRAM, creo, es que Shimano tiene la patente para hacer el embrague ajustable. Ah, y lo voy a apretar, algo? Y el de Shimano es... A mí no me gustaba el diseño de la pata de cambio. Pero me gustaba mucho el embrague de Shimano que lo voy apretar y que lo voy a regular y que lo voy mantener. Este sellado no le voy a hacer nada. Desarmé una NX hace un tiempo y no le voy a hacer nada. Fondo. <risa> oh. ¿Qué es esto? Oh, esta weá yo creo que te tira pasado, sí o sí. Tiene, tiene Maya gallinera, estamos ok. Claro, bien marcaste tus pezuñas ahí, weón. Bueno? No. El ermitaño del bike es park. Es una leyenda. ¿no? Salgan de mi bike park. Sí. Bueno, yo me lo habría tirado al toque, pero le están poniendo el parejo. weón. Ah, Handy, <ríe> existe algo llamado viento. <ríe> ya, vamos. Va. Ese, ese, esa es la hoy es que por esa raíz se entra, se entra por ahí arriba Yo creo que es la rueda, los rayos A tope, mira. Venía pedaleando el handy para arriba Y suena clink, clink, clink Ahora los radios Está al revés, vale. Estamos tranquilitos, ¿no? <risa> güey. Estamos chill Estamos chill Hasta abajo 150 PSI ya, pues. Perdió desinflar. Perdió 50. ¿Y ¿Por qué está perdiendo? Porque está pinchado mi choque. Cada cierto tiempo lo tengo que rellenar y cada vez más seguido. ¿Pero qué te pasó? ¿Mantención No, No, eh, ¿mantención? GI Joe. Yaima, Sierra Nevada, la Sierra. Ya, qué lindo. Esto el Huaca Ahí está el soyipuyi. Ya. Primero se ve el planín. ¿El Puntúa? Y después Nini está el Villarrica y, y atrás. El grande. Sí. Atrás de los árboles. Cuádrico un par de antenas ver, ¿sí? y bastante cerro este muco está allá atrás buen día weon y el monito se cae ese se desmaya y aparece en cualquier parte me suena que fue el otro día y fuiste tú en persona ya weon vamos piña colara <risa> casi corto Enrielao no va tronco, barro, y uno yo. No, ya! ¡Wow! no, ¡Oh, qué mala idea. ¿Cómo está, mi lente? Bien, limpio. Bien. Le salga la ¿Qué van a hacer? Vamos a ir adelante y lo tenemos que adelantar mano Ah. ¡Ah! ¡Hola, qué tal! ¡Oh! oh. <laughs> Como te hice el barro! No, eh. controla. ¡Oh! ¡No control. oh. oh. oh. oh, la hagan! <laughs> Atajan muy bien los peraltes. Sí. Uh sí, son los peraltes. Oh, el barro es brutal te fue a la cola y puso ahorita hablando de lado. Sí. Hermoso. Sí. Fue, sí. hermoso. Sí. fue hermoso. Sí. Sentí que me <risa> hermoso. Marido, que león, Iba doblando muy enrelado arriba y de repente barro y oh. quedando trompo. <risa> <risa> <risa> oh. <risa> oh, no, corto. ¡Todo el rato! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh! Plano, ¡Pero plano, plano! ¡Oh! No te mates. ¡Hala la! ¡Oh, Dios! cosa buena! Bro. ¡Qué rico! ¡Paneto! ¡Paneto! Oh, es buena, man Te, <ríe> te anda puro boteando todo el rato. Peleando con la idea. Yo quiero que la rueda vaya por acá, pero el barro no me deja y la rueda. caído. Y en el aire iba así. ¡Ah, oh, qué bacán! <ríe> y de repente miré y dije: ¡Oh, plano! ¡Oh, oh plano! Pero plano, plano. 50 veces menos. <ríe> <ríe> ¿Cuántas personas se necesitan Pagón. para subir una bicicleta? Ahí se te va a caer la rueda. Sí. ¿Está limpio el lente de esta weá? No ¿Y ese? ¿Cómo se diría el de Ramey? ¡Tan chayeros que salieron por... oh, para weá. ¡Míralo! ¡Espéralo! Que... ¡Ya cabrón! Cuando ya te le... Que harto sol pero... Marcos Leighton te habló ¡Gran día! Nos vemos Pablito Un gusto veo un gustazo ¡Handy! ¿Han fue un susto nuevamente Vémonos pronto! <risa> ¡Chao Covid! ¿no? Juanjo, no. déjate de odiar, por favor no. <risa> Cuídense cabrón, nos vemos Eso es peso extra. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. No. Oh, qué queoliganita, man. Por arriba de toda la roca. Uh. Uh. bolas una ramita una raya justo en la mitad de la antiparra. Oh. Por aquí ha mejorado la cosa, está seco. Esto está mucho más seco, aunque todavía tenemos puentecito. Oh, Dios. Esta es clave, la cosa es esencial. Aunque van para la pata de las zapatillas, y estos calcetines eran grises. oh Que lo pasamos bien.